El mejor tema de la materia es este. Por favor, acá este, no, y hagan preguntas. Sí, yo les recomendaría que no se cansen de preguntar. Pregunten y pregunten. Este es el mejor tema. O sea, esto nos va a permitir programar... Es el cambio entre programar jovista y programar profesionalmente. O sea, es el que hace que quiebre. ¿no? Nos va a permitir construir código desde otra perspectiva. Es, es como el, el tema más interesante. La verdad que no es, el, no es la clase donde normalmente lo mostrábamos, pero bueno, como hicimos, como nos dio buen resultado con puntero, voy a repetir esto de anticiparlo, cosa de que tengan tiempo de, de ir incorporando esto de a poco y no de golpe cuando lo necesitan en la última parte del TP4. Eh, así que, nada, vamos a punteros a función. Resulta que eh, las funciones están en algún lugar de la memoria. ¿sí? Estamos. O sea, en algún cacho de la memoria está la función. Y por abajo, aunque nosotros no lo vemos, cuando nosotros llamamos a cualquier función, sea nuestra, del sistema, no importa quién la haya escrito, lo que estamos haciendo es decirle al programa que vaya a esa zona de la memoria y la ejecute. O sea, la función está escrita en un solo lugar. Y previo a eso, lo que pasa es que se cargan esas variables, se, se guarda espacio en memoria, pero el código de la función está en algún lugar. ¿Sí? En un espacio de memoria en particular, que ahora después en la próxima PPT lo vemos. En, no en esta, en la de, en la de memoria dinámica, vemos lo, las zonas de memoria. Entonces resulta que una función, al igual que una variable, está en algún lado, tiene una dirección. ¿sí? Entonces eso nos permite a nosotros, de cualquier función, poder guardar esa dirección e invocarla después a través de la dirección. Para lo cual tenemos que crear lo que se conocen como punteros a función que no son ni más ni menos que una variable que almacena la dirección de memoria de una función. Permitiendo llamar a esa función. ¿sí? O sea, nosotros hasta ahora sabíamos que los punteros eran variables que guardaban direcciones de memoria de otras variables. Bueno, los punteros a función son variables que guardan direcciones de memoria de funciones. ¿Qué pasa? Las funciones son un poquito más intrincadas que las variables comunes. ¿Por qué? Porque una función, una variable int y otra variable int, ¿en qué cambian? Y no, la verdad que nada. O sea, son las dos, son int, punto. Ahora, si ustedes se lo pueden a pensar, una variable int, ¿qué tiene? El, el tipo de dato y el nombre. Bueno, pero una función tiene un tipo de dato que devuelve infinidad de combinaciones de tipos de datos que recibe como parámetro. Infi infinitas combinaciones posibles de tipos de datos que recibe como parámetro. Por el orden, por el tipo, ¿sí? O sea, una función puede recibir cualquier cosa en cualquier orden. Bueno, resulta que para declarar un puntero a una función, yo tengo que poder no solamente decir de qué, qué tipo de dato devuelve, sino es que tengo que aclarar cada uno de los tipos de datos que recibe. ¿sí? Eso es lo que Marina les decía, que es como medio abstracto y medio intrincado. O sea, suponiendo que yo tengo una función que no recibe parámetros y no devuelve parámetros, la función se llama saludar, lo que están viendo acá abajo, en esta parte, es un puntero, que va a ser capaz de albergar la dirección de memoria de la función saludar. Pero para que eso sea posible, yo lo tengo que declarar de esta manera. Tengo que decirle que este puntero a función va a estar listo para recibir la dirección de memoria de una función que no devuelve nada y no recibe nada. Pero tengo que escribir todo este choclo para hacerlo. ¿Sí? que devuelve, entre paréntesis, el nombre antecedido por el asterisco para decirle que es un puntero, y después, entre paréntesis, que recibe? Esta es, la, o sea, esta es la declaración más naif que nos vamos a encontrar. No devuelve nada, no recibe nada, ¿sí? Y resulta que la parte fácil es que los nombres de las funciones, si yo no abro paréntesis, son la dirección de memoria de esas funciones. O sea, esa es la parte sencilla. Si yo agarro la función printf, la función scanf, la función alta forzada, bueno, y no le abro paréntesis, no le paso parámetros, ni siquiera abro los paréntesis, eso es la dirección de memoria donde está esa función. ¿sí? Esa es la dirección a donde está la función. Esa es la parte fácil. El tema es que para que yo después la pueda utilizar, el puntero a esa función tiene que estar hecho para esa función. O para todas las funciones que se comporten de la misma manera. O sea, si yo tengo 150 funciones que no reciben nada y no devuelven nada, bueno, a todas se las voy a poder asignar a este puntero. Pero si ya tengo una que recibe un int, bueno, ya este puntero no me sirve, ya me toca hacer otro puntero. Y aclarar que ese otro puntero va a recibir un int. O va a devolver un flop. O va a recibir un int y, una, y un puntero int, o lo que sea. Lo tengo, o sea, tengo que customizar el puntero describiendo todo medio, que es lo mismo que estamos haciendo con, las, con los punteros a variables. Lo que pasa es que ahí hay una sola cosa para describir, que es el tipo. Y en una función hay un tipo que la función devuelve y un montón de tipos que la función recibe. Entonces, es esa la explicación extra. No es que esto alguien dijo, vamos a hacerlo complicado para que no lo entienda nadie. No. Es la única manera que hay. Porque pues. tengo, tengo que aclarar a mi, a, a mi puntero a función... ¿Qué tipo de función va a manejar? Y la aclaración viene de la mano de decirle, bueno, mira vas a manejar una función que devuelve esto y recibe esto en este orden. ¿Sí? Abrimos los, los teléfonos para que me puedan llamar y hacer preguntas. Si sí. cargamos, ¿cómo está Mauricio? Bien. Si cargamos mal el orden, ¿no va a funcionar entonces? No, seguro. Eh, puede ser que no te compile o puede ser que, o sea, en algún momento te va a saltar, ¿no? o, o como un warning, o, o te va a explotar el código, o sea, está mal. El puntero tiene que estar ajustado a la función. Yo ahora después les voy a mostrar una forma mnemotécnica de crearlo para no olvidarse. Es bastante ganso igual, van a ver que es sencillo crear estos punteros, pero suenan, quedan medio raros cuando los ves escritos. Pero van a ver que crearlos, es relativamente sencillo. Tiene que estar hecho a medida. Que si te pones a pensar en lo mismo que hiciste cuando haces un puntero a cliente, lo hiciste a medida. Lo que pasa es que había una sola cosa para definir ahí, que era que era el tipo cliente. Sí, sí. Sí, es similar, pero bueno. Hay que, hay que verlo ahí. Bueno. Sí, lo escucho. una consulta. O sea, el primer eh, void, en este caso, si tomamos ejemplo de las funciones, está abajo. Sí. Y el void es lo, eh, lo que va a devolver. O sea, sea un int, sea un float, lo que sea. Sí, no. pasemos acá, miren, si quieren, así no estamos hablando, sacamos el oscurantismo. ¿Y el la historia C de acá es así, la función es esta. No recibe nada, ¿se acuerdan que acá podíamos o no poner el void? Podría haberlo puesto, no lo puse, pero acá podría decir void, y no devuelve nada. Y lo único que hace es un print hola. Esa es la función. Entonces, si yo quiero declarar un puntero para esa función, tengo que decir que no devuelve nada y que no recibe nada. Y este es el nombre que va a tener ese puntero, ¿sí? P función, se puse acá, se podría llamar Juancito. Pero bueno, en general, la forma que nosotros vamos a usar es ponerle una P minúscula adelante, como hacíamos con los otros punteros, y ponerle de alguna manera eh, func o fun o algo que nos haga aclarar de que es un puntero a una función, ¿sí? Y si el segundo void no está... Si pongo eh, asterisco p función entre paréntesis, y después el otro paréntesis sin nada adentro... No lo probé nunca, porque en realidad cuando me olvido de poner el void es porque me olvido. Pero ahora lo probamos juntos, si quieren, cuando vamos al código lo probamos a ver qué pasa. Pero no me gusta ni que quede así, ni que quede acá vacío. Acá me comí el void cuando hice la ppt. Si sí, la declaración del nombre del puntero, va directamente ahí entre paréntesis con el asterisco el puntero. Sí, o sea, lo que esto siempre igual, lo que va a cambiar es el nombre que le quieras dar. Acá le pones poner un juancito, nada más. Okay. ¿Está bien? Listo, gracias. Pero siempre va eso, entre paréntesis, asterisco y el nombre, el nombre que le quieran dar al puntero. Y fíjense que después yo acá, al puntero función, le asigno la dirección de memoria donde está saludar. Venga, no le pongo los paréntesis, yo no estoy llamando a la función saludar, estoy obteniendo su dirección de memoria. Y tampoco va el ampersand adelante de saludar. No, no, no, no, no. No, no. La, la, los nombres de las funciones apuntan a donde están ubicadas ellas en memoria. Parecido a lo de los arrays, sería, si lo quieren interpolar. Perfecto. ¿Está bien? Tendrían la onda de los arrays. O sea, si yo no le, no le, no le pongo los, los eh, los parámetros no la estoy llamando. ¿sí? O sea, yo no, ni, acá ni siquiera abrí los paréntesis. Entonces, es lo, que estoy, lo, lo que le estoy diciendo al compilador es, dame la dirección de memoria de saludar. No me des, no me la llames a saludar. Esa es la diferencia. Y abajo la uso. La uso igual que a saludar. No cambia nada. Una vez que, ya tengo, una vez que yo en pFunction tengo la dirección de memoria, es igual. La uso como si fuese de saludar. Igual. No cambia nada. Ya está. Lo, lo único intrincado, lo único raro a los ojos que tiene es la declaración del puntero. Pero nada más. Es, después es relativamente sencillo. ¿Más preguntas? De vuelta, yo, Mauricio. Sí. Eh, tengo que tener. Yo tengo que tener vista cómo es la función saludar en este caso. Obvio. Para, Le estás haciendo. No, no tengo manera. Sea, el puntero a la función es un traje a medida tenés que este sirve para las funciones que se, o sea, que tienen la misma firma. Uh -huh. ¿Le podría poner el nombre de p función saludar para saber qué se hace referencia sí, a esa? Sí, claro. Para por ejemplo. No confundirlo, por ejemplo. Sí, o p función, claro. Imagínate que tuviésemos funciones que comparan cosas y siempre queremos usar una distinta, pero a todas decimos bueno, cómo, es la fir cómo va a ser la firma de todo este set de funciones que comparan cosas? Reciben dos cosas y devuelven 1, menos uno y 0. Bueno, ¿estás seguro? Sí. Entonces devuelve un entero y recibe dos cosas. Después vemos, dos cosas enteras. Entonces, una te compara por mayor, otra te compara por menor, otra te compara por no sé qué, ¿verdad? ¿Pero todas tienen la misma firma? Sí. Bueno, en ese caso, a todo ese set, a todo ese grupo de funciones, le podrías, le, las podrías asignar al mismo puntero. Porque todas devuelven un entero y todas reciben dos enteros, suponer. El puntero siempre a la función es como un trajecito a medida de la firma de esa función. Perdón, te pongo un ejemplo bien de la, las primeras clases. Sí. Cuando hacíamos las funciones para ponerle para la calculadora. ya si sea la suma y la resta, eran lo mismo, recibían los mismos parámetros, sí. ¿no? Sí. Si yo acá le doy un puntero a función... ¿Cómo la función sabe que está haciendo una suma o una resta? ¿No? Ahí no me quedó muy claro. Cuando no, porque llamo. vos tenés dos funciones. Una función que suma y una función que resta. Pero yo el puntero lo tengo que, lo puedo usar un solo puntero para declarar las dos funciones. Pero vos en, en un momento le podés asignar una función y en otro momento otra. Esto no es una sola vez en la vida. Ah, está bien. ¿Me entendés? Sí, oh. sí, sí, sí. Yo quiero que se entienda esta mecánica nada más. Ahora seguimos avanzando en el tema. Este es como el, el, la punta del iceberg de, de este tema. Dale, dale. ¿Está bien? Hasta acá. O sea, yo quiero que nos saquemos todas las dudas. Eh, que nos saquemos todas las dudas de esto. O sea, nada, que no nos llame la atención, cómo se declara y cómo nosotros lo, lo, lo estamos usando. Usarlo, fíjense que es gratis. O sea. Lo sigo usando, no me importa si estoy usando a saludar, a calcular, a no sé qué. Yo lo llamo, ¿está bien? Lo importante es que lo que yo siempre tengo que tener claro es que devuelve y que recibe, incluso para poder llamarlo. Más preguntas hasta acá, alguien que no okay, se tiene ¿profe? Nada. sí Consulta, entonces deberíamos como, porque igual me está costando como, como entender lo que dice de llamar varias funciones con un solo no, puntero. No, eso ya, por eso, eso después lo vemos, Esperá, vamos o sea, deberíamos como borrar ese chip de que las cosas son estáticas y una cosa vale una cosa. Y, no, y siempre va a valer eso. Bueno, claramente. Porque, sí, claramente, o sea, un puntero a función en un momento del código podría estar apuntando a un lado y en otro momento apuntando a otra función. Ahora es es ese es casi que es el gran beneficio que esto va a tener. Bien, bien. Imagínense, nuestra función de ordenar la cantidad de veces que estamos haciéndola de nuevo, porque lo que estamos cambiando es el criterio por el cual establecemos si hay que cambiar, o hacer o no hacer swap. Bueno, si esa función, si ese criterio ya no, no lo establezco en ese pedazo de código, sino que lo hago a través de llamar una función, y lo que voy cambiando es a qué función llamo, y bueno, con la misma puedo ordenar por nombre, por apellido, por edad. ¿Sí? O sea, vamos para ese lado, pero vamos de a poco hacia ese lado Bueno, vamos a ir avanzando un toque, a ver si vemos qué onda. Si un puntero lo paso como parámetro de otra función, ¿sí? gano mucha versatilidad. ¿Por qué? Porque yo podría dentro... ¿Sí? de esa función, en realidad, en un momento estar llamando a una y en un momento estar llamando a otra función para hacer algo. Por ejemplo, en el ejemplo que me dijo el compañero de la calculadora, si yo acá recibo la función sumar, a los parámetros A y B los sumo. Pero si yo recibo la función restar, a los parámetros A y B los resto. Y si, si, y si recibo la función imprimir, a los parámetros A y B los imprimo sin cambiar el código de calcular, sino que lo que cambio es qué función le paso a calcular, por ejemplo. ¿sí? Ahora nos vamos a poner codear y vamos a ver algunos ejemplos un poco más prácticos. Pero lo importante de esta PPT es que se entienda que las funciones también pueden pasarse como parámetros, porque son direcciones de memoria. Entonces, así como recibo un puntero a un int, puedo recibir un puntero a una función. Eso es un cambio radical de las cosas que podemos llegar a hacer en nuestro código. Y la, nos, nos hace crecer a un montonazo en lo que es reutilización del código. ¿Está bien? O sea, escribir determinadas piezas del código una vez y para siempre. Y no importa, o sea, no, no tener que volver a pensarlas, realmente dejarlas cerradas. ¿Por qué? Porque lo que va a cambiar después la función que yo le paso, y eso es lo que va a cambiar el comportamiento. Vamos a ver un ejemplo. Miremos este ejemplo, justo el de la calculadora, como decía el compañero. Leámoslo de esta manera. Voy a tener una función que suma, recibe, muy muy ¿no? El ejemplo, recibe el parámetro A, recibe el parámetro B, lo suma y lo pone en resultado. Restar, recibe el parámetro A, recibe el parámetro B, lo resta y lo pone en resultado. Súper fácil. Olvídense de calcular, vengan al menú. Declaro un auxiliar para que me devuelva el valor, ¿sí? Y llamo a calcular y le paso el 10, el 5 y el, la dirección de memoria de restar. Entonces, calcular, ¿qué hace? Acá tiene la declaración del puntero, que es horrible, pero no importa. Miren, Olvídense de esto que es feo. Y miren acá adentro. Bueno, tiene un auxiliar resultado. ¿Y qué hace? A través del puntero P función, le pasa el parámetro A, el parámetro B y el espacio del resultado. Calcular... No sabe quién está llamando. No le importa quién está llamando. Le da lo mismo si llama a restar, a sumar, a dividir, a multiplicar. Le da igual. Calcular llama a la función que recibió como parámetro. Le pasa los parámetros y les pasa un espacio para que le deje este el resultado. Y retorna el resultado. Entonces, fíjense qué copado que me quedó el main. Calcular 10, 5 resta. El resultado de la resta es... Y si quiero sumar, calcular 10, 5 y ejecutar la función sumar. ¿Sí? O sea, esta es la que sabe sumar, esta es la que sabe restar, podríamos seguir con los ejemplos, y calcular no sabe a quién está llamando. Llama a la que le dicen que llame. Si yo le digo que llame a dividir, llama a dividir. Le digo que llama a restar, llama a restar. ¿Sí? No le importa a quién está llamando, en tanto y en cuanto esté llamando a una función que tenga esta firma? ¿Qué firma? que devuelva un void, o sea que no devuelva nada, que reciba un entero, que reciba otro entero y que reciba un puntero ahí. Mientras que sea una función que tenga esta firma, calcularte la llama. Sin drama, no te pregunta ni para qué la querés llamar. La llama y después te devuelve lo que esa función devolvió. ¿sí? Y me permite hacer este tipo de cosas. Esto es el concepto de pasar un puntero a una función como parámetro. Lo que yo estoy haciendo es, a través de esto, modificarle el comportamiento a calcular. Nosotros hasta ahora estábamos acostumbrados a que calcular, o la función que sea, hacía siempre lo mismo. Bueno, ya no hace siempre lo mismo. ¿sí? Ya dejó de hacer siempre lo mismo. Ya pasa a estar condicionado su comportamiento por funciones que recibe como parámetros. ¿Sí? No solo por los parámetros que recibe, sino que recibe funciones para hacer tal o cual cosa. Entonces eso modifica su comportamiento. Eso hace que cambie su comportamiento, que se, que, que se vea afectado su comportamiento. Porque le da lo mismo a calcular, llamar a cualquier función que reciba un entero, que reciba otro entero, que reciba un puntero ahí y que no devuelva nada. Sigo inventando funciones que tengan ese comportamiento y calcularme la llama, no tiene drama. ¿Sí? Esto tiene infinidad de usos que nos vamos a ir cruzando en el resto de la materia. Infinidad de usos. O sea, yo me puedo hacer una función que, no sé, procesa... O sea, cada elemento que yo tengo en un array, hace, lo, hace, lo pasa como parámetro a esa función, por ejemplo. Le pasa a la dirección de memoria. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con eso? Lo que se me ocurra. Si yo le paso a la función imprimir elemento, y como esa lo que está haciendo es iterar el array y llamar n veces a la función, me lo voy a imprimir. Y si yo paso a una función que a cada elemento que está en el array lo pone en mayúscula, y bueno, me va a poner a todos los elementos del array en mayúscula. Y si le paso a una función, a la misma, a la que recorría el array y llamaba la función, que le incrementa el salario en 10, y bueno, le va a incrementar a cada elemento el salario en 10. Porque lo que va a hacer... Esa función solamente es recorrer el array y cada elemento que se encuentra en el array pasar de la dirección de memoria a otra función. La otra función es la que va a hacer algo. Y como esa función todavía no se definió, sino que se pasa como parámetro, ¿sí? el uso que le puedo llegar a dar a esa que parece una pavada que era recorrer el array es infinito. Si estaríamos hablando del caso de ordenar, lo mismo. ¿Qué función podríamos pasar por parámetro? La que establece el criterio de ordenamiento. Entonces, ¿qué hago con esa función? Bueno, es la función que voy a meter adentro del if. La que me va a preguntar si tengo o no tengo que hacer el swap. Esa función es la que me va a decir si hago o no hago el swap. Entonces, depende de qué función criterio yo le paso como parámetro a ordenar, voy a poner ordenar por lo que se me ocurra. Y no tengo que volver a escribir ordenar. No tengo que volver a escribir una vez ordenar para nombre, otra vez para apellido, otra vez para edad, otra vez para salario sino que lo que va a cambiar es la función criterio que yo decido pasarle a ordenar. Y con eso puedo modificar cómo se comporta ordenar. ¿Sí? Y eso me va a permitir que el código de ordenar, ahora sí, lo podemos escribir una vez sola. No lo tenemos ni siquiera que copiar y pegar. El ordenar puede estar en un solo pedacito de nuestro código una vez y sin repetirse. Porque lo que va a cambiar después es el criterio de ordenamiento, pero la función de ordenar es la misma. Bueno, ahora contestemos todas las preguntas que hagan falta y después nos ponemos a codiar un poquito a ver qué sale de todo esto que hablamos hasta ahora. Pregunten, ¿eh? sin miedo, si no entendieron nada, empezamos de nuevo. Vamos a sacarnos las dudas, que el tema es medio áspero. Yo tengo una consulta. ¿Puede recibir una, junto, varias funciones, no solo una? n funciones puede recibir. Todas las que vos quieras. Una pregunta. En este caso particular, en este caso particular, en la función calcular, si yo en vez de pasarle la función, le pasaría, por ejemplo, le pasaría, o sea, por ejemplo, un string que diga que diga que, que, pará, que diga sumar o que diga restar. Sí. Y la función hago un switch y le pongo. Bueno, o sea, que si es sumar. Exacto, suma. ya, ya, ya te entendí, listo. Bueno, o sea, ya, lo, es, lo solucionás pasándole un string, o le podría solucionar pasándole un parámetro más, un valor, claro, entero. Sí, o es sea, decir, o sea, si es cero, suma si es uno, resta Exactamente. ¿Qué, pa ¿listo? ¿Qué pasa cuando yo vengo y te digo, che, hay que agregar la función dividir? ¿Tenés que tocar el código de calcular o no? Sí, tengo, tengo que entrar. Está mal. ¿Por qué, te vas a, ¿por, qué, ¿Por qué tenés que ir a romper una función que ya andaba? Porque está mal escrita. ¿Me eh, ¿me eh, eh, un poquito más. O sea, ¿y o sea, si, si vos, la pregunta que te tenés que hacer es: nadie programa nada en un escenario donde se sepa todo lo que hay que hacer, excepto los que programan para aeroespacial. Todos los demás programamos en incertidumbre. O sea, vos conocés parte de lo que hay que hacer, lo que se relevó que hay que hacer pero siempre se van incorporando nuevas cosas para hacer, para agregarle al código. Entonces, vos creías que este era tu código. Estamos resumiendo, ¿no? Esto es una pavada. Pero este es tu código. Entonces vos decís, no, bueno, yo lo hago con un switch. Entonces yo después digo, che, agregarle la función dividir. Pero no me dijiste que había que dividir. No, bueno, ahora hay que dividir, porque hablé con el cliente y dice que quiere dividir. Bueno, agrego la función dividir. Entonces, para agregar la función dividir, vos vas a tener que agregar la función dividir y después meterle mano a la función calcular. Entonces, por agregar la función dividir, si te mandás una macana vas a terminar impactando en sumar y en restar. Ya Está bien, ahí entiendo eso. Está ¿Entendés? Bien. Entonces, eso, ya. esa ya. forma de producir código provoca que, en, el, en, en lo que se conoce como mantenimiento evolutivo, generar bugs en cosas que ya estaban testeadas, que ya funcionaban, que ya se habían, hace meses que se venían usando, que quizás ya se habían certificado, la gente de seguridad le había dado el ok, y vos ya. terminás tocando un bloque de código cuando es innecesario. Porque en realidad lo que vos necesitabas hacer no era modificar eso. Si tú hubiese estado bien escrito, vos tenías que agregar la función dividir y después usarla. Perfecto. Perdón, ¿sería como crear una especie de, de una función esqueleto, por así decirlo, en donde le podemos, podemos llamar a otras fun, otra funciones? Claro, o sea, esta fun, o sea, vos terminás armando una función que en algunas partes de su código termina invocando a funciones que... Lo único que sabe es, cómo, cuál, es la, o sea, cuál es la morfología que tiene la función. O sea, cómo es, el, cómo es su firma. Sabe que es una función que devuelve tal cosa, que recibe tal otra. Pero no sabe bien qué está haciendo esa función. No le importa para su funcionamiento. No, no le calienta. Yo qué sé. O sea, imagínense que hacemos... Imagínense este caso. Hacemos una función que recorre un array y tiene que eliminar o no eliminar elementos. Bueno, en un primer instancia uno podría agarrar y decir no bueno en realidad voy a eliminar los elementos que no sé eh, por voy a sacar a todos los que tienen menos de 18 años de la rai Esa era el primer, la primera necesidad. Entonces uno escribe eso. Bueno y después surge otra necesidad dice no también hay que poder hay que poder eliminar eh, de la lista de la rai a los que no entraron a la plataforma los últimos 12 meses. Y después surge otra y hay que poder eliminar bueno, entonces uno podría agarrar y decir, bueno, pará. En realidad vos lo que querés hacer es recorrer el array y si, si bajo alguna condición eliminar o no eliminar el elemento. Sí. Bueno, ¿por qué no me pasás esa condición como una función? Y yo lo que hago es recorro el array, te llamo a la función y vos me decís, si a, ese a esa te paso la función... O sea, yo recorro el array, me paro en un elemento, te paso ese elemento como parámetro de la función y vos me contestás con esa función si tengo o no tengo que eliminarlo. ¿Qué usos tiene eso? Infinitos. Los que todavía no se te ocurrieron. La función lo único que hace es reducir la cantidad de elementos del array. ¿Sí? ¿Y qué, quién define bajo qué criterio se reduce el array? Una función que todavía no se creó. Entonces voy creando las que voy necesitando. En un momento necesito reducir el array por los que, no, que este array de todos los que son hombres ya no estén más. Que en este array los menores de 20 años no estén. Que no, bueno, después voy inventando cuál es el criterio de reducción de ese array, pasándole una función como parámetro. ¿Sí? O sea, son funciones que las vamos a poder pensar y decir, bueno, esto es genérico. O sea, esto está buenísimo. Esto es una necesidad que, que la puedo llegar a tener siempre. Bueno, listo. Entonces, lo que hago es, pienso en esa necesidad y digo, bueno, esta parte que es la que me puede cambiar, que es si tengo que eliminar elementos por nombre, o eliminar elementos por edad, o eliminar elementos por última fecha de conexión, esta parte que es la que tengo que cambiar, no la voy a decidir adentro de esta función. Voy a recibir, voy a tomar esa decisión invocando a una función que recibí como parámetro. Entonces, depende qué función me hayan pasado como parámetro, me cambiaron lo que yo voy a hacer, o sea, lo, lo, que, lo que voy a terminar haciendo me va, se va a ver afectado por la función que recibí como parámetro, ¿sí? Vamos a ver qué se entendió de lo que estuvimos viendo, sobre todo lo último, ¿sí? lo de punteros a función. Dijimos entonces que nosotros podemos tener eh, punteros a cualquier función. Vamos a empezar desde lo básico. Si Ustedes me frenan cuando quieran, ¿eh? Vamos a suponer una función que ya devuelve algo, eh, aunque sea un valor remachado. Vamos a ponerle saludar. Y supongamos que recibe algo. Vamos a imaginar este tipo de función. Vamos a probarla acá arriba, todo feito, pero para que me quede todo en el mismo, en la misma pantalla. Así para no ir de un archivo al otro. Supongamos que tenemos esta función y adentro, no sé, no hace nada, un printf por ahora, y adentro ese printf, por ciento s, coma y acá, tomamos un cero, cómo que está todo bien. Sí, eso sería una función. O sea, el uso de, de esa función para mí, supongo que si devuelvo el int es para, para evaluar si salió bien y si salió mal. Entonces yo la utilizaría así, saludar, que es igual o igual a cero. O a esta altura ya podemos preguntar si sí, es distinto. Ya lo niego. Ahora voy a hacer un printf. Okay. y acá yo tendría que llamar a saludar vamos a dejarle igual el igual igual a cero para no le suene tendría, hola Uf. acá preguntaría si es igual igual a cero, está todo bien y diría que salió ok ¿Sí? ahí sería la forma de utilizar esta función saludar. Vamos a sacar todo esto que viejo. Así no lo vuelvo locos. Ok. Bien. Vamos a compilar, vamos a correr eso. Ninguna novedad. Hola, salió todo ok. Perfecto. Entonces, yo acá me tengo que crear un puntero a la función saludar para utilizarla a través del puntero. ¿Regla mnemotécnica? ¿Cómo me haría yo un puntero a esta función? Bueno, yo lo hago así. Vengo y me choreo la, el prototipo de la función. Y lo tengo ahí. ¿sí? Entonces ahora en vez de saludar voy a hacer un puntero a saludar. Listo, le cambio el nombre. Sé que esto que es el nombre lo tengo que poner entre paréntesis, sí o sí, y meterle acá el asterisco. No hay otra. Y sé que acá ya no importa, lo único que me importa es el tipo del dato que recibe. No me importa cómo se llama ese tipo de dato. Entonces ahí ya tengo declarado un puntero a saludar. ¿Cómo le asigno a la dirección de memoria de saludar al puntero a saludar? Bueno, p, saludar, igual a saludar. ¿Cómo utilizo a través del puntero a función? Acá si quieren le ponemos p, func, saludar, como para que quede más llamativo todavía. ¿Cómo lo utilizo? Bueno, nada, igual que utilizaba saludar, a partir de ahí ya no hay más problemas, se acabó el problema. ¿sí? O sea, lo, lo utilizo de esa manera. Acá, guardo, compilo, dice que no pasó nada, le doy play y está todo bien. ¿sí? No tengo ningún problema. Esa es la forma que yo tiendo a declararlo, o sea, siempre me traigo la firma y lo reformo más o menos, creo, de la, lo hago muy de memoria, pero casi siempre creo que lo reformo en ese orden. O sea, lo primero que hacen es, agarran el nombre que le quieran fabricar, lo ponen entre paréntesis, no se olviden del asterisco, y después es fácil, o sea, ya acá tenían lo que devolvía, y acá van a tener los parámetros que esta función recibe. Si recibiría más parámetros, o sea, recibe un int, supónganse, no sé, coma, 22... siempre se declaran en el int, en el main, perdón? ¿Cómo? Siempre se declaran al main, o sea, el eh, sí, la declaración del puntero y la asignación, ¿todo eso va dentro del main? No, porque acá lo estoy usando desde el main, pero podría estar en cualquier lado, en cualquier función. Acá es porque lo hice el ejemplo desde el main, ahora lo cambio para llevarlo a otro lado, pero podría estar en cualquier función, es un como un puntero a cualquier cosa, puede estar dentro de cualquier función. ¿Sí? Listo. Bien. Vamos a hacer que acá ahora también me a poner el número, por ciento de... Coma el número. Entonces ahí estoy imprimiendo el mensaje, el número. Acá vino el número y listo, el puntero ya fue reformado. No hay errores. Le damos play. Ahí tenemos. Hola. El 22. Bueno, el hola es lo que me quedó con el salto de línea. Pero bueno, no importa. Está bien. Eh, no nos genera ningún, ningún drama. Lo mismo. ¿Cómo hago el puntero función? Yo lo hago así. Háganlo como quieran, pero van a ver que es la forma más sencilla. Pegan ahí el prototipo de la función. Le echantan el punto y coma. Si quieren, ya le, acá es fácil esta parte. porque lo, lo único que tienen que hacer es eliminar los nombres de estas cosas y dejar el tip, los dos tipos de datos. Acá en vez de saludar, yo no le dejaría como nombre saludar, van a ver que vamos a tender a poner nombres más genéricos, pero si solo lo querría usar para saludar, le voy a poner p, funk saludar, y acá qué me está faltando, pon el asterisco. Suponete que te olvidas de poner el asterisco. Cuando ven, perdón, no guardé. Si te olvidaste de poner el asterisco, igual te va a tirar este error, ¿sí? O sea, es medio inentendible el error, o más o menos, pero... Vienen y miran de nuevo y normalmente lo que se comieron ahí es el asterisco, ¿sí? Les dice que no es asignable. Bien, ¿a dónde me comí el asterisco? Acá. Listo, se acabó el cuento. P, funk saludar, ya está, la guardo. Uy. La guardo, la compilo, no hay errores, no hay warning, play, y ahí vemos el Lola 22. ¿Está Bien no tiene mayores problemas. El tema es que no sé por qué, pero cuando volvés a leer esto, te hace al principio les va a hacer un poco de ruido. ¿sí? O sea, pero fíjense que si lo escriben de esa manera, o sea, si lo copian, lo pegan, le borran las cosas, le cambian el nombre, le ponen las asterisco, eh, no genera mayores problemas. ¿sí? Bien. Entonces, supongamos ahora que nosotros queremos este puntero, ese puntero, que sea un parámetro de una función. O sea que yo, ahora a saludar, no la voy a llamar desde el main, sino que la voy a llamar desde otra función. Vamos a hacer todo con un ejemplo simple al principio, y después lo, lo complicamos un poco más, eh, sobre todo cuando metamos lo de, lo de memoria dinámica. Así que, supónganse que voy a hacer otra función, una función intermedia, que es a la que yo voy a llamar, y ella va a terminar haciendo algo con el código. Vamos a ponerme español. Voy a hacer otro. No sé si esto es un buen ejemplo o un mal ejemplo, pero supónganse que tengo un... Bueno. Justo... Supónganse que tengo dos funciones saludar. ¿sí? Entonces, tengo estas dos y una genérica que es la que va a llamar eh, a la que le, le pasen como parámetro. Entonces, ¿qué tipo va a tener esa función? Y bueno, supongan que esa no devuelve nada. Va a llamar saludo. ¿Y qué va a recibir? Bueno, va a recibir una función como parámetro, y aparte va a recibir el mensaje y el número, que se lo tiene que, ya, se lo tiene que pasar a esa función. O sea, que va a recibir estas dos cosas, y aparte tiene que recibir el puntero a la función. O sea este puntero. Fíjense que lo copio, lo pego y ya está. Queda feito por ahora, ahora les muestro una forma más elegante, pero ahí está, ya esta función saludo es capaz de recibir una función como parámetro. ¿Y qué va a hacer? Bueno, nada, lo mismo que hacía esta, lo, la va a llamar, olvidemos lo del if, directamente la va a llamar, ¿Y a, qué, ¿Y a qué función está llamando? Bueno, esta en realidad no sabe a quién está llamando. Está llamando a la que le pasen acá por parámetro. Entonces, vamos a resumir el, nuestro main. Yo voy a llamar a la función saludo. Le voy a decir, ¿sí? Esa función saludo recibía información. Esta no va a ser así, sino directamente va... a pasarle lo que recibe como mensaje y lo que recibe como número y acá desde el main vamos a cualquier pavada y tiene un parámetro más saludo que es qué? bueno, ¿qué función ejecutar dentro de saludo? bueno, entonces le voy a decir que llame primero a esta bien y después le voy a hacer lo mismo, le voy a decir que saludo, llame a esta otra función. O sea que la función saludo, en un momento va a estar ejecutando a saludar en español y en otro momento a saludar en inglés. Un ejemplo, pago solamente para que se pueda ver, esto de pasar como parámetro una función. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo solamente para... Ver que no nos ha llegado ningún error ahí dando vuelta. Bueno, vemos las dos. Uno tiene salto de línea ahora. Hizo el, el hola y el hello. Una a continuación del otro. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entiende? Es más o menos como que lo mismo de la PPT pusimos hasta ahí. ¿Algún vivo que diga que sí? Sí, todo bien. Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué no me gusta de acá? Bueno, a mí mucho esto no me gusta. No me gusta eso ahí, me parece que queda medio desprolijo. Así que miren, les voy a mostrar otra forma de hacerlo. E-FUNC saludar. Estaría buenísimo que en vez de escribir toda esta porquería, todo eso que acabamos de escribir, tengamos un tipo de dato... Que ya nos describa toda esta porquería y no tengamos que escribir. O sea, como que ya nos describa la firma de esa función. Eh, entonces a eso lo voy a llamar proto saludar, O sea, como el prototipo de esa función. Como si fuese un tipo de dato. Eh, o tipo de dato. T, saludar, no sé. Se, se tiene que entender que esto, esto sería un tipo de dato. Entonces, ¿cómo lo vamos a declarar ese tipo de dato? Bueno, miren esto, este pase de magia. Vamos a hacer que es ese tipo de dato t tesal, saludar type def. Este es otro de los usos de type def. Es inentendible, pero queda tan facha cuando lo usás acá que está buenísimo. ¿sí? Esto de acá hace ruido, cuando lo vean escrito les va a hacer un toque de ruido, pero tienen que entenderlo como que es una manera de poder describir la firma de una función de una manera más elegante y después nos permite resumir todo ese choclo que es horrible, en esto que es como una belleza. Un poema. Buenísimo, vean. Vamos a compilar, vamos a guardarlo, vamos a compilarlo. Este último paso no es obligatorio, ¿no? Es solamente... queda lindo, pero está, está bien lo otro, no, no hay ningún problema, lo pueden usar y yo qué sé. Pero esto, si, si hay muchas funciones que tienen que recibir este tipo de este tipo de puntero a función, bueno, esta es la forma de como de declarar un tipo de puntero a función. Eh, vamos a encontrar algunos ejemplos donde nos va a venir bien usarlo, pero lo que, más allá de que esto quizás les hace un poquitito de ruido, lo que está buenísimo es como queda simplificado acá, ¿sí? O sea, como el tipo... Claro, sí, el, si bien le puedo poner tipo, no sé, p, fun, no sé, algo que los haga, los haga dar cuenta de que es un tipo puntero a función. Claro, porque el puntero de función es una no deja de ser una variable. Y vos la. No definís. deja de ser un tipo de dato, claro. Muy particular, muy bizarro, pero bueno, typedef lo soporta. Eh, y queda buenísimo. O sea, si, si lo llegan a entender de esta manera, queda re bueno. No es muy difícil. Miren, lo que se suele hacer con esto es lo siguiente. O sea, lo mismo que hicimos antes. Manotean esto. Lo ponen acá, le ponen acá el typedef. vean eso ahí como vino lo mismo, borramos esto borramos esto y acá nos quedó casi lo mismo para reformar ¿sí? acá me falta el punto y coma y acá le tengo que, este nombre obviamente no me va a servir porque acá lo que estoy definiendo es el tipo entonces epf, de ¿sí? tipo, puntero, función saludar Acá, ah, se acabó. ¿Qué tiene de fachero? Que bueno, ahora uno agarra esto y ya lo usa para poner acá. Entonces eso queda más elegante. ¿Está bien? Lo hacen, después lo van a terminar haciendo medio de memoria. Y esto queda buenísimo. Queda súper claro. Los escucho, ¿eh? Pueden hablar. Pero siempre el type de, eh, lo pongo en int. Todo esto que está acá es todo lo que acabo de explicar. O sea, no les, acabo, no les agrego nada. Solamente les estoy mostrando que con la palabra type typedef, si quieren, se pueden definir un tipo y usarlo donde se les ocurra. ¿sí? Esto que está de este lado es el puntero a una función que en este caso devuelve un int. Si esta función, en vez de devolver un int, devolvería un float, bueno, las dos tendrían que devolver lo mismo, bueno, acá iría float. Es lo que devuelve esa función, ¿sí? El valor de retorno de esa función, o sea, este tipo de puntero a función devuelve un float. Recibe un puntero a char y, resuelve, y recibe un int. Esa es un poco la idea. Claro, ¿Está claro. bien? Uh -huh. Más preguntas, gente? Eh, vos eh, al principio habías, cuando habías declarado el puntero a la función, a su vez se lo habías asignado. ¿Por qué ahora ya no lo haces más? No hago más la asignación, en realidad porque acá lo que estoy mostrando es otra cosa, yo acá la función la estoy pasando como parámetro. Entonces, no tiene sentido que yo me genere un puntero a función acá en el main. A ver, lo que vos me decías es, yo acá ahora podría, ya que tengo el tipo lo aprovecho. Yo me podría acá, de ese tipo, tipo puntero función, hacerme un p func, un puntero de esa función. Y acá le podría a p func, asignar saludar. ¿Sí? Este uso de esta manera como que no tiene mucho sentido. porque qué sentido tiene que yo me cree un puntero? ¿Para qué? Para escribir acá p func, en vez de escribir, saludar, no tiene tanto sentido. O sea, era como para que se entienda la intro al tema. En general lo que tiene más sentido es pasar las funciones como parámetro. Eso es, eso. Eso es lo, que, lo que tiene un poco más de sentido. Así que, como que esto mucho no lo vamos a ver. Puedo hacer, pero no lo vamos a usar. Esto sí lo vamos a usar. O sea, para poder pasar la función como parámetro, lo vamos a usar. Bien. Las variables... Vectores en serie ocupan tamaño prefijado, esto ya lo hablamos, o sea, tiene que ver con esto de que si yo tenía una array de empleados, tenía que arrancar definiendo si tengo mil, dos mil, diez mil. Eh, y eso siempre termina mal, o, o termino reservando espacio para más de lo que necesito, o en algún momento mi aplicación se queda corta. Cualquiera de los dos casos son igual de dañinos, porque reservar un montón, acá está un montón de RAM, cuando no lo voy a usar nunca, hace que, que el, el programa se comporte, se comporte mal. O sea, no manejar memoria de manera dinámica tiene do, los dos problemas. Que me puedo quedar corto, o que normalmente lo que hace el programador, es no, yo por las dudas, yo sé que nunca voy a nunca va a pasar que tenga 10.000 empleados. Bueno, entonces declara una array de empleados de 10.000, ocupa un montón de RAM, cuando no tiene ningún sentido, era una pyme con 32 empleados. Y exageró el programador por las dudas. Bueno, eso no se hace más hace una década, por lo menos. Eh, ¿Qué se hace? Bueno, se gestiona memoria de manera dinámica. O sea, yo arranco con un array que ocupa 10, porque digo, ah, 10 seguro va a haber, y después cuando necesito más, lo hago crecer. Lo hago de 11, lo hago de 12, o lo hago crecer de 10 en 10. Cuando ocupé el décimo lugar, te va ah, en 10 más. Y ocupé 20 lugares, bueno, 10 más. Y lo hago crecer de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, los arrays de Java eh, crecen de esa manera. Arranca valiendo 10 y después crece de 10 en 10. Así que es una práctica bastante habitual. Vamos entonces ahora sí eh, a entender qué son todas las partes que tiene la memoria. Vamos de nuevo con los segmentos de la memoria. Cada vez que se ejecuta cualquier programa, eh, el programa este va a parar a la memoria. Los programas en memoria cuentan con distintos segmentos. O sea, cuando ustedes hacen doble clic en el ejecutable o tocan el botoncito verde de Play, o hacen doble clic en cualquier aplicación de las que suelen usar, eh, el torrent, por ejemplo, o el VLC, o el navegador que utilicen para navegar por Internet, ese programa pasa de el disco a la memoria, ¿sí? Y se ejecuta desde la memoria RAM, y ocupa espacio en esa memoria. Bueno, esa, esa memoria tiene como segmentos, o sea, como bloques, que se utilizan para unas cosas o para otras. Estos bloques son los que vamos a pasar a describir a continuación. El primero es el segmento de código. En ese lugar se guardan todas las instrucciones en el lenguaje de máquina de nuestro programa. ¿Qué quiere decir esto? Para que no haya ninguna fantasía, porque no sé por qué, pero este tema genera como algunas fantasías. Cada función que nosotros escribimos, pasa a transformarse al lenguaje de máquina, que es lo que el micro va a entender. ¿sí? O sea, cuando nosotros compilamos en C, directamente se transforma lo que nosotros estábamos leyendo en inglés, prácticamente, que es C, o sea, eh, se transforma en lo que el micro del equipo para el que estamos compilando es capaz de interpretar. O sea, si nosotros estamos, estamos compilando para un micro como el de los celulares, bueno, se va a compilar para una estructura de un un core ARM, que estamos compilando para, para una PC, bueno, vamos a compilar pensando en un micro de Intel, eh, o en una estructura del, del, del tipo Intel. Y también pensando en el sistema operativo, ¿sí? Se tienen esas dos consideraciones y se produce un código ejecutable. Por eso no podemos intercambiar el código ejecutable entre un Linux y un Windows, porque no respetan los mismos estándares, ¿sí? Son, están pensados distintos pero básicamente nosotros escribimos el mismo lenguaje y lo compilamos. Ese código que compilamos por cada función de la que nosotros escribimos termina traduciéndose esa función al lenguaje de máquina. Y termina en este segmento de código, la función en lenguaje de máquina. Que es de ahí, de ese segmento donde nosotros obtenemos la dirección, ¿sí? que acabamos de guardar en un puntero a función. Este es el primer segmento. El segundo es un segmento que se llama de, de memoria estática. En ese segmento básicamente se guardan todas las variables globales del, del programa. Por ahora con ese dato nos alcanza. El segmento de pila, que ya lo anticipamos, eh, acá estoy poniendo exactamente lo mismo, ahí van a parar los llamados a las funciones, los parámetros, las variables locales, y otra información necesaria para el funcionamiento del programa, y el segmento de heap. Este segmento es el único que hasta ahora ninguna de nuestras aplicaciones utilizó. ¿Por qué? Porque es el que se utiliza para todas las variables que se crean de manera dinámica. O sea, las variables dinámicas van en otro segmento de la memoria que no es el stack. En el stack van todas las variables que son estáticas y las variables dinámicas van a parar al heap. ¿Cómo se reserva memoria de manera dinámica? Muy, muy, muy simple. Existen funciones dentro de la biblioteca, la STDLib, en particular, memory allocation, malloc, memory allocation, recibe cuántos bytes quiero reservar para mí en el heap. Tan fácil como eso. ¿sí? O sea, yo le digo, che, reservame 50 bytes en el heap ¿Y qué hace? Me devuelve un puntero que apunta al primero de esos 50 bytes. ¿Qué pasa si yo les pido una barbaridad y la función no es capaz de alocarme esa cantidad de memoria? Por ejemplo, le digo, dame 60 GB en el heap. Bueno, lo que me va a decir es null. No consigo. O sea, no los tengo, no hay más. Se acabaron. Null. Y de esa manera me doy cuenta que el memory allocation no me puede devolver nada. ¿Por qué? Porque me devuelve un... Punteo null. Si me devuelve un puntero, yo ya sé que consiguió lo que le mandé a buscar. Ahora, ¿cómo defino yo qué cantidad de bytes pedirle? Bueno, muy simple. Ya lo saben hacer con el size sizeof. ¿sí? O sea, si ustedes le dicen el sizeof de un int, bueno, les va a guardar espacio para un int. Le dicen size of un int por mil, bueno, le va a guardar mil lugares para int. O sea, un array de mil ints. ¿sí? Tan difícil como eso. En este caso vamos a guardar espacio para un int y en el caso de que no sea null lo que memory allocation nos devuelve, guardamos dentro de int a través del operador de indirección el número 22. ¿Novedades de esto? Poco y nada, ya venimos usando punteros, eso es lo bueno. Así que lo único que se agregó es memory allocation como una función que me permite declarar un puntero a int y reservar memoria en el momento que lo necesito. ¿sí? Acá está escrita una cosa abajo de la otra, pero eso yo lo haría en el momento que lo necesito. Obviamente, esto no lo vamos a hacer para declarar un int. Pero por ahí lo hacemos para declarar un array de enteros, ¿sí? eh, o para ir declarando tantos int como vayamos necesitando. Veamos acá, por ejemplo, vamos a declarar un array de 20 enteros. ¿Cómo lo declaro? Bueno, le digo que size of int, esto va a fijarse en, nuestra, en nuestro equipo cuánto ocupa un int. En algunos puede ocupar 2 bytes, en otros los más modernos ocupa 4. Lo va a multiplicar por 20 y le va a decir, ah, necesito reservar 80 bytes. Memory Allocation va a reservar 80 bytes y me va a devolver un puntero genérico, que se llama Void. Un puntero a Void es un puntero genérico, como un comodín. Un puntero que no... no sobre el cual no se puede realizar álgebra de punteros. Es un puntero, un puntero a void, ¿qué diferencia tiene con un puntero a cliente, a persona, a float Que si yo le digo puntero a void, más, más, no incrementa un, en un punto la dirección de memoria, o sea, se comporta como si fuese un contador común. Eh, yo está, está apuntando a la dirección 4, le digo más, más, vas a apuntar a la 5. No le importa... Eh, no tiene tipo, es, es sin tipo, ¿sí? es un comodismo, un genérico. Pero tiene una virtud, un puntero a void, adentro de un puntero a void se puede guardar un puntero de cualquier tipo. ¿sí? Y también cuando me quieren devolver un puntero genérico, me devuelven un puntero, un puntero a void. ¿Qué tenemos que hacer? Algo que alguna vez ya hicimos para resolver otro tipo de problema, que es hacer un casting para sacar el warning que nos generaría en un puntero a int, Tratar de guardar un puntero a void Eso va a generar un warning Para que ese warning no esté Tengo que hacer un casting Y decir, y como habilitar A que este puntero a void Se transforme en un puntero a in Para ser guardado en a Si se olvidan de hacer ese paso Les va a tirar un, un warning Ni siquiera es un error eh, Bien, entonces Memory allocation de 80 bytes O lo que dé Siempre se escribe de esta manera, siempre es size off, sí, porque yo no sé cuánto ocupa un int en ese equipo, entonces tengo que hacerlo con el size off. Y malloc, si consigue, me devuelve algo distinto de null. Entonces es fundamental, cada vez que nosotros ejecutemos un memory allocation, verificar que lo que nos haya devuelto sea distinto de null antes de tratar de usarlo. Si lo que me devolvió es distinto de null, lo puedo usar y ahora, como conozco álgebra de punteros, a través de este puntero puedo recorrer todas las posiciones de ese array y, por ejemplo, ponerle un cero. Si quiero, lo puedo utilizar como un array común, también, acuérdense que es intercambiable, o sea, si le genera mucho ruido esta forma de utilizar un array, utilícenlo en el modo Disney, es exactamente lo mismo. O sea, no hay ningún, ningún problema con eso. ¿Hasta acá alguna duda con memory allocation? Sí, yo tengo una pregunta. Por favor. ¿Memory allocation, lo que devuelve, lo que devuelve es null o una dirección de memoria? Que es, eh, bueno, la dirección de memoria de lo que estamos pidiendo. Correcto. Eh, perfecto. Si no tenés espacio, ¿cómo se arregla? Bueno, depende de la gestión de espacio que vos estés haciendo. Quizás no tener espacio a tu aplicación, no vamos a llegar a tanto, podría ser que de alguna manera trate de liberar espacio. ¿Sí? Las, las, las aplicaciones que a veces trabajan con esos límites o con esos problemas, lo que, lo que suelen hacer es, buscan cosas que, que hace un tiempo no se están usando en RAM y las, las guardan en disco, eh, las vuelcan en archivos y liberan espacio en RAM. ¿Sí? O sea, es, es una gestión un poco más avanzada, cómo solucionar problemas de espacio. A nosotros no nos va a pasar, pero lo que es una burrada es, tratar de utilizar una variable que declaramos con malloc sin verificar que el resultado no sea null. ¿Sí? O sea, pero en general no es algo que nos va a pasar, no nos, va, no nos vamos a andar chocando con nulls como respuesta a los malloc, porque vamos a estar alocando cosas chiquitas. Pero ahora, dentro de un ratito, les voy a contar algunos problemas que vamos a tener. Pero por ahora, piénsenlo así. No nos cambia mucho. Es como, nada, eso de que antes declaraba la variable estática, lo reemplazo por esta línea de código y ya fue. O sea, no es tan grave. O sea, no, memoria dinámica no, no parece ser un gran problema. Eh, ya viniendo con un poco de experiencia con punteros, la verdad que esto no agrega nada. Lo que pasa es que si en la clase de hoy se le suma eh, que no entienden nada de punteros, porque lo acaban de ver hace 30 segundos en la PPT y tienen que sumarle memoria dinámica, por eso es un tema medio álgido. Pero la verdad que parece bastante sencillo hasta ahora. ¿sí? ¿Más preguntas? Nadie quiere saber nada de esto. Se entiende todo perfecto. No están muy habladores hoy. Vamos a suponer que se entiende. Eh, sigamos adelante. Entonces, parte de la reserva dinámica de memoria no es solo la reserva en un solo lugar del código, sino es empezar a jugar con esto de poder agrandar o achicar el espacio de memoria que acabo de reservar. Eso es como lo más divertido que tiene la gestión dinámica de memoria. Si no es como lo mismo, o sea, si en un, en un punto del código yo guardo espacio para mil clientes y después nunca más ni lo hago crecer ni lo achico, como que es, lo, es igual que lo que veníamos haciendo, no se usa de esa manera. Sino que lo, lo más interesante es poder una memoria que fue reservada de manera dinámica puede ser realocada. ¿Qué quiere decir eso? Que es un redimensionamiento que puedo hacer en cualquier momento. Entonces, ese array que declaré de 20 lo puedo hacer de 5, o ese array que declaré de 20 lo puedo hacer de 100. En el momento que lo voy necesitando, ¿sí? O sea, por ejemplo, eh, yo voy creciendo en cantidad de clientes conectados. Cada vez que se conecta un cliente, yo traigo determinada información de ese cliente a, a mi memoria. Entonces, en un momento tengo mil clientes conectados, entonces tengo información de esos mil clientes. Y en otro momento, en un valle, o sea, de, de tráfico, tengo cinco clientes conectados. Bueno, ¿para qué voy a tener espacio reservado para esos mil? Entonces quizás empiezo a liberar memoria que estaba utilizando para esos clientes. ¿sí? Y en el momento que la vuelva a necesitar, la voy a volver a pedir. Así que para eso se utiliza Realloc. Realloc necesita que antes yo haya ejecutado un malloc, o sea, que la reserva de memoria originalmente se haya provocado de manera dinámica. O sea, yo no puedo realocar memoria que originalmente se ocupó de manera estática. ¿Por qué? Y porque se ocupó de manera estática, está en el stack. Y todas las funciones que vamos a ver ahora manejan memoria que está en el heap, en otro lugar, otro tipo de memoria. La memoria que está en el stack no es realocable, ¿sí? es estática. Entonces, yo tengo que siempre arrancar construyendo con malloc, aunque sea un elemento, y después puedo con realloc hacerlo crecer o achicarlo. ¿Qué recibe realloc? Bueno, básicamente recibe el puntero al espacio de memoria que yo quiero realocar. Y el otro dato que recibe es, bueno, Che, cuál es el nuevo tamaño que querés que tenga? Yo tenía 20, bueno, cualquier cosa es válida. Ustedes le pueden pedir 100 o pueden decirle que tenga 2. Obviamente, si yo le estoy diciendo que tengo que ahora pase a ocupar dos, ya tuve en consideración que esos espacios a los que no voy a poder acceder más, realmente no los necesito, por eso me puedo achicar, ¿sí? O sea, esta función no es que va a hacerme un backup de la información, no. Vos le dijiste, tenías un array con 20, con 20 cosas, y le decís, bueno, ahora la array tiene dos, listo, tiene dos y accedes a esas dos, ¿sí? O sea, no, no, no va a haber nada mágico, así que, la gestión la tenemos que hacer nosotros, a ver si podemos o no podemos achicarnos. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo utilizo realoc? Bueno, muy simple. En este caso estoy haciendo, eh, estoy creciendo, estoy expandiendo un array, estoy haciendo un, un size up, o sea, estoy yendo para arriba, no me estoy achicando, pero sería exactamente lo mismo. Eh, declaro con malloc espacio para 20 enteros, guardo el puntero, tendría que haber acá verificado que el puntero sea distinto de null, pero para que entre todo en la misma hoja la ppt, y después con realoc le digo que eso a, o sea, ese, esa dirección de memoria, la realoque ahora, pero que me dé 200, en espacio para 200 enteros. ¿Qué puede pasar acá? En el momento que yo le digo que ese que ocupa 20 pase a ocupar 200, tanto malloc como realoc... Tienen la obligación de conseguirme 220 lugares sucesivos. ¿Por qué? Porque tienen que estar uno al ladito del otro en memoria, no pueden estar dispersos esos lugares. Yo necesito sí o sí que todas las posiciones de memoria que me consigue Realoc o que me consigue Maloc esté una al ladito de la otra. Así yo después lo puedo usar como una array. Así yo después lo puedo recorrer con álgebra de punteros. ¿Sí? Si yo tengo, no me puede no le puedo pedir 200 y me consigue 10 por un lado, 190 por el otro. Porque no tendría forma de gestionar yo esa situación. Yo necesito que él me devuelva un puntero a donde empiezan los 200 que me consiguió. Uno abajo del otro. Entonces existe la posibilidad de que cuando yo hago un realoc, o sea, cuando realoco memoria, la información cambie de lugar. O sea, que para poder solucionarme lo que yo le estoy pidiendo, me tenga que trasladar mi información a otro sector de la memoria. ¿sí? Normalmente eso pasa cuando yo me quiero expandir, no cuando me quiero achicar, cuando me quiero achicar no hay ningún problema, pero cuando me quiero expandir, cuando yo quiero más lugar, puede ser que a donde estaba eh, el array de 20 lugares, yo primero declaré un array de 20 y abajo declaré un flotante. Entonces, cuando hago el realoc, ya no me puede conseguir 200 lugares todos juntos, porque justo abajo de donde había declarado la raíz de 20, ahora hay un flotante. Entonces me tiene que conseguir en otro lugar de la memoria 200 lugares todos juntos. Por suerte, realoc, ¿qué hace? Copia cada uno de los 20 elementos originales a donde corresponda, y lo que va a hacer siempre realoc es devolverme el puntero a donde logró dejar la información. ¿Qué tengo que hacer con eso que me devuelve el realoc? Verificar que no sea null y solo si no es nulo, o sea, si me consiguió los 200 lugares, voy a guardar esa dirección del puntero en el puntero que yo tenía originalmente, donde yo había declarado mi array original. ¿Por qué? Porque si el realoc no me consigue espacio para los 200 lugares, no quiere decir que esté mal. Me, no me lo consiguió, ahora lo que, los 20 que yo había reservado originalmente siguen estando ahí, no me los destruyó, no me los liberó, me los sigue dejando ahí para que yo pueda seguir accediendo a esos 20 lugares. ¿sí? Porque esa información no la pierdo. Los destruye en el caso de que me consiga otro lugar. Si me consigue otro lugar, lo destruye, si no, no. ¿Se entiende esto? Esto suele generar un poco de controversia, este tema del realoc ¿Preguntas? Claro, eh, consulta Mauricio, o sea, si no, si no puede eh, completar los 200 lugares, y queda en el mismo lugar los 20 que te, ya tenés cargado. Supongo. Exactamente. Si no me consigue los 200 lugares, me devuelve un nulo. Ah, está bien. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Me va a decir, mira, de no te los conseguí. Ah, bueno, listo, todo eso ahí, tengo que ver qué hago. Porque, a ver, no tengo los 200 lugares, pero sigo teniendo los 20 que tenía. No los perdí. Imagínate que no son 200 lugares. Imagínate que tenés una lista con mil clientes. Y ahora tenés que dar de alto uno más. Entonces ya no querés, no sé, le vas a decir, bueno, no, tengo mil, dame mil diez. Y el chabón te dice null. Bueno, eso no quiere decir que la aplicación explotó. Una buena aplicación, que haría? Diría, bueno, pará, tengo mil clientes en RAM y me está diciendo que no hay más lugar. Me fijo qué cliente de lo que tengo en RAM los puedo guardar en un archivo temporal, libero espacio en mi RAM y cargo ahí los clientes que, tengo, que necesito procesar ahora. ¿Se entiende? O sea, después gestionar, esto tiene sus, sus bemoles, pero lo que, lo que nos tiene que quedar claro acá es que un realoc nos puede terminar diciendo que no hay lugar. Entonces, si nos dice que no hay lugar, no, quiere, no es el fin del mundo, es que no tengo el lugar que salí a buscar, pero lo que ya tenía, lo sigo teniendo. ¿Qué pasa? Hay mucho... Eh, Muchos Carlitos en blogueando que para ahorrarse líneas de código termina haciendo esta línea en vez de acá poner a PAUX, pone a como si fuese esa la forma correcta de llamar a realoc Bueno, eso está bien y funciona mientras que funciona. El día que tenés un problema, te quedaste sin tus mil clientes porque ahí se te cargó un null por no haber conseguido lugar para dos clientes más. ¿Se entiende? Claro, estaba directamente ya, en vez de ver, hacer un paso previo de verificar, directamente te mete un null y vos perdés ya los 20, ya que te, que... te quedaste sin la dirección de memoria donde estaba originalmente tu array. Con un problema adicional, el que la agarra, la agarra, y si no ya lo veremos más adelante. Te queda una zona de memoria que se conoce como zombie. ¿Por qué? Porque vos no tenés más acceso, porque en el puntero tenés un null, pero nadie liberó ese espacio de memoria. O sea, tu array de mil clientes original sigue ocupando memoria, pero vos ya perdiste la forma de acceder. ¿sí? Entonces eso es como tener un bloque zombie de memoria. Un bloque que te está ocupando el espacio y no lo puedes usar. ¿Está bien? Sí, está bien. Para achicarte, ahí está preguntando un chico en el chat... Eh, no tenés ese problema. Siempre achicar se va a dar bien, ¿está bien? Pero en general, eh, la verificación esta es como que va siempre. Porque vos nunca sabés si te querés agrandar o te querés achicar. A veces lo haces con la misma función que, que la llamás resize, suponete. Entonces esa función depende del parámetro achica o agranda. Así que en general siempre es una buena verificación. Esta, tal cual lo están viendo acá. Presta atención a esto porque van a ver que mucho... Mucho blog lo hace lo hace de la otra manera y parece que funciona, pero bueno, alguna vez en algún código de su vida profesional les puede traer un dolor de cabeza. Eso porque es, es una zona de memoria, o sea, les termina generando un problemón. Pueden terminar no accediendo a una zona de memoria eh, que ocupa espacio. ¿sí? O sea, y todo el tiempo queda, queda ocupando ese espacio. Es un bug bastante común. Obviamente, parte de la gestión de memoria dinámica es en un momento decir, no, bueno, che, pará. O sea, listo. Este no, lo no Directamente no necesito más ese espacio. Uno puede, o sea, los pasos acá son, uno crea memoria de manera dinámica, la redimensiona, y en algún momento directamente dice, ah, no, la, la verdad no la necesito más. La elimino, la libero. Directamente la libero. Bueno, eso se hace con un free. ¿Qué necesita el free? Bueno, que le pasamos el puntero, el que originalmente nos había dado el malloc o el que después nos devolvió el realoc. Y eso directamente libera la memoria que se había reservado de, de manera dinámica. Así que eso es bastante sencillo, es, le el, el paso el puntero y ya, ya fue, ya hace un free. Así que nada, el free es bastante, bastante simple. El más controversial quizás es el, el realloc. ¿Está bien? Ahora sí, perfecto. Bueno, vamos a tratar de poner un poquito todos los temas que vimos en juego, aunque sean en un gran ejemplo, y después, bueno, hacemos lo del parcial y ese tipo de ese tipo de cosas eh, para ver qué onda. Empecemos declarando entonces una variable de, del tipo puntero. ¿Sí? Vamos a hacer un int asterisco puntero a una array Hasta ahí una variable que apuntaría a una raíz de entero. ¿Cómo vamos a declarar esa raíz de enteros Con memoria dinámica. O sea, voy a Hacer p, array, y le voy a asignar, todavía no lo voy a castear, lo que me devuelve malloc. Le voy a decir que quiero espacio para 10 enteros. Entonces, como no tengo idea lo que ocupa un en entero, ni me interesa saberlo, porque es algo que puede cambiar, le voy a decir sizeof, e int, ¿sí? por la cantidad que quiero reservar, 10. Como este dato, a partir de ahora, va a ser súper importante, porque fíjense que acabo de definir la cantidad de elementos que tiene el array, y ese valor va a ser dinámico, en un momento va a tener más, en otro momento va a tener menos, bueno, ¿qué voy a hacer? Por cada array que yo voy a gestionar de manera dinámica, estoy obligado a tener un size de ese array. ¿Sí? No sé, que esto es array edades, bueno, tengo que tener un size de array edades. Supongamos que de entrada le vamos a dar 10, bueno, fantástico. En la medida que le agreguemos un elemento más, lo vamos a tener que incrementar, y en la medida que le quitemos elementos, lo vamos a tener que incrementar. Acuérdense que siempre a nuestras funciones, nosotros le estamos pasando como parámetro qué tamaño tiene el array. Bueno, si ese parámetro, si ese dato pasó a ser dinámico, ya no nos alcanza con el define. Que, que hacíamos uso, ¿sí? O sea, vamos a necesitar algo que también vaya cambiando, vaya creciendo o achicándose. Entonces, esto va a dejar de ser un valor estático y pasaría a ser esto. ¿sí? De entrada, lo voy a declarar como size edades. Bueno, fantástico. ¿Qué pasa? El puntero al array, bueno, ahora le cambié el nombre, el puntero al array de edades es del tipo puntero a int. Y yo les dije que malo devolvía un puntero a void. Entonces, vamos a empezar por ahí. A ver qué nos dice cuando nosotros compilamos. Si nos dice algo, no nos dice nada. Bueno, no, no nos tiró ni siquiera un warning. A veces lo tira ese warning. Vamos a hacer un clean del proyecto por las dudas. Bien, que vamos a compilar. Bueno, ni siquiera tengo la suerte de tener un warning. Pero bueno, si tienen ese warning y quieren sacarlo... La manera es decirle que, bueno, esto hay que castearlo un puntero ahí. Y de esa manera se le sirve el warning que a mí nunca ni siquiera me, me apareció. Así que de esta manera yo ya tengo reservados 10 lugares ¿sí? para este array de edades. O sea, este array de edades tiene 10 lugares y por otro lado yo llevo el size, que me dice cuántos lugares tiene ese array. Hasta ahí, todo fácil, todo clarito. ¿Alguna pregunta? Algunos que digan que sí, profe, venimos bien, esto es un éxito. Sí, profe, venimos bien, esto es un éxito. Perfecto, listo. Ahora sí, es lo que me faltaba para poder seguir complicando este asunto. Vamos a ver cómo lo complicamos. Mauricio, el size eh, a de se puede poner como un define. No, ¿por qué? ¿Cómo es un define? ¿Un define de qué? Por el tamaño. Pero no, justamente no quiero que sea, un define es estático. Es siempre el mismo número. Justamente el array va a ser dinámico. O sea que el tamaño es lo dinámico del array. Es lo que me va a cambiar. Ahora tiene 10. Tenés razón. Lo va a tener 100. Entonces no me sirve un define que diga siempre 10. Está bien, está bien. Está ¿Ah, bien, o sea, siempre que nosotros vamos a declarar una variable del tipo array dinámica, yo acá ya pasé al postre. Fui directamente a los arrays. Me olvidé, no empecé con la pavada de declarar un chat, un float, un int. Ah, nada, pasamos y declaramos un array, chau, de una. Bueno, justamente la gracia de los arrays dinámicos es que puedan ser flexibles la cantidad de elementos que alojan. Entonces, claramente eso dejó de ser un define, pero sigue siendo una necesidad de todas nuestras funciones. O sea, todas las funciones que nosotros construimos necesitan saber hasta dónde recorrer el array. Y eso no cambia, o sea, no es que este tema viene a cambiar todo. Viene a cambiar algunas cosas, pero no todo. Eh, el límite de los arrays o sea, yo ahora me voy a hacer una función que imprime el Array. Y tengo que decirle hasta dónde recorrerlo, ¿está bien? Eh, si no, va a ser macana esa función. Entonces, bueno, tenemos un Array, tenemos un tamaño, obviamente estas dos cosas van en junta ¿sí? Quizás sería una buena idea, ya que van en yunta, eh, declarar un tipo de dato que las tenga las dos adentro, ¿sí? Pero bueno, lo dejaremos para más adelante. Por ahora... Seguimos con esas dos cosas como dos variables separadas. Un puntero que apunta a la dirección de memoria donde comienza el array y un tamaño que ese array tiene. Reservo el espacio. Lo primero que les dije es que, ni bien realizan la reserva del espacio, verifiquen que esto no sea null, porque si esto es null no se consiguió ese espacio. Bueno, no va a pasar, pero tengo que preguntar que esto sea distinto de null. Oh. Y si esto es distinto de null, está todo perfecto. Ya, ya tengo ese espacio acá adentro. O sea, tengo mis 10 lugares para hacer algo. Por ejemplo, para traer a colación algunas de las funciones que ya nos, en algún momento nos desarrollamos, voy a generar una que sea int, no sé, initArray. ¿Qué recibe la función que inicializa un array de enteros? Bueno, el puntero al array de enteros, el pArray el size de ese array, O el límite, no me acuerdo cómo le poníamos límite, si quieren, y nada más, y el, el valor, si quieren, que le daría como valor inicial. Esta función que hacía, bueno, esta función recorre el array, primero verifica los parámetros que recibió, o sea, va a verificar esto, que no sea, va a preguntar, vamos por partes va a preguntarse si sí. array es distinto de null. Con lo cual, una buena práctica ya de entrada también, que era algún compañero lo trajo a colación, a partir de ahora cuando declaren un puntero, hagan esto. Así ya ahí se están defendiendo. Si se olvidaron de ejecutar esta línea de código, bueno, ninguna de sus funciones se va a mandar una macana, porque en el peor de los casos esto quedó cargado con null. sí Algún compañero lo había preguntado, porque en algún punto lo habrá visto así, o en algún video. Preguntamos que eso no sea nulo preguntamos que el límite sea razonable, un límite que sea razonable tendría que, que ser mayor a cero, y de valor no tenemos nada para preguntarnos, así que si estas dos cosas están como queremos, lo que nosotros hacíamos era generarnos retorno, una variable retorno que le inicializábamos con un valor que nos hacía dar cuenta de que esto era un error, Return, retorno, retorno, Bien, y acá sí habíamos podido verificar que los parámetros estaban bien, con esa variable le andábamos un 0. ¿Qué voy a hacer ahora? Recorrer el array. ¿Cómo es recorrer el array? Array hacía un for, inicializando un índice en 0, mientras que ese índice sea menor al límite, y en cada iteración del for, el índice lo incremento de nuevo. Fantástico. ¿Qué voy a hacer acá adentro? Bueno, en este caso, acá adentro me toca a cada posición del array cargarle un valor. Entonces, voy a hacer array. Si le sumo i, aplicamos lo que vimos como álgebra de puntero, Me estoy desplazando en el array y para acceder a esa posición, esto se llama p-array, no, ahí está. p-array más i, accedo a esa posición y ahí le voy, a, le voy a cargar en cada posición valor. ¿Está bien? Hasta acá, nada nuevo, nada nuevo bajo el sol, nos falta declarar la I. Entonces ahí estaríamos recorriendo un array con el temita este nuevo que vimos que sería el de álgebra de punteros, pero que todos sabemos que esto es equivalente y nadie me va a decir que está demasiado mal si lo hago así. O sea, yo ahí podría estar accediendo a la posición I, poniéndole valor, y está todo bien, lo que yo les decía es que queda más elegante si ustedes van a hacer esto bueno, no lo reciban así, recibanlo así entonces yo ya desde que desde acá arriba como que esto es un poco más convincente con escribirlo de esta manera y si lo escriben como un puntero lo utilizan con álgebra de puntero lo que queda medio ruidoso es como cruzar esos dos temas pero hagan ah, como quieran no, no, es un, no es una de las cosas que me molestan eh, entonces, ahí inicializo el array entonces acá lo declaré todo bien, y ahora vamos a inicializar todas las posiciones de, de ese array. ¿Qué voy a hacer? Llamar a la función init array. A la función initArray la voy a meter adentro un if, para evaluar qué es lo que me devuelve, a ver si pudo inicializar o no el array. ¿Y qué recibe como parámetro? Bueno, el puntero, en este caso es arrayedades. edades. Array edades. Recibe el límite, bueno, el límite de la raíz de edades ahora es este. Y recibe qué valor inicial darle. Entonces yo le voy a poner como valor inicial 0. Si esta función me devuelve un 0, que se lo, lo podían preguntar así, o lo podían preguntar negando el resultado que esta función devolvía, queda un poquito más elegante. Bueno, si están en esta condición, el init se pudo hacer ok. Voy a hacer acá un printf, solamente init, ok. Bien. Salimos. Por ejemplo, como para empezar a calentar motores haciendo algo, ¿sí? ahí tenemos nuestra, nuestra primera idea de un array declarado de manera dinámica y vamos a recorrer todas sus posiciones para inicializarlo. Vamos a compilar, no nos mandamos ninguna bacana, le damos play. Sí, quiero correr ese código. Bueno, y nos dice que él lo inicializó OK. Bueno, fantástico. Entonces acá ya vimos dos temas. El primer tema es que declaramos al array de manera dinámica, nos dimos cuenta que necesitamos, al empezar a trabajar con arrays dinámicos, conservar cuál es el tamaño de, que, que tienen esos arrays. ¿Por qué? Porque al ser dinámicos ese tamaño va a cambiar, ¿sí? O sea, yo en algún momento... ¿Voy a seguir incorporando o voy a achicar eh, ese array? Vamos a hacer otra función. Vamos a llevamos este código, lo que hacemos casi siempre, y el init lo vamos a transformar en un imprimir. Imprimir array. Medio que recibe el límite y el array, recorre, verifica como lo mismo, pero en el momento de hacer esta asignación, dice, no, bueno, acá yo en realidad lo que voy a hacer, voy a hacer un printf. Y voy a hacer por ciento D y le voy a meter un salto de línea. Uh -huh, lo tengo acá. Contra barra N. Y voy a imprimir. Aplicando lo mismo que vimos, el álgebra de punteros, voy a imprimir P. Voy a. Bueno. ¿Sí? ¿En dónde? Bueno, le voy a ir sumando el desplazamiento de i. La primera vez va a valer 0 y después se va a ir incrementando. ¿Está bien? Entonces acá de nuevo volvemos a aplicar el otro tema que vimos, el, el tema que vimos, pero acá ya estaríamos accediendo en modo lectura. En el de arriba accedimos en modo escritura, o sea, accedimos a través del operador de indirección para escribir una posición de memoria aplicando álgebra de punteros y acá. En modo lectura, ¿sí? accedemos para poder leer lo que hay en esa posición e imprimirlo por pantalla. Acto seguido, lo inicializamos, el print nos dio OK, bueno, vamos a llamar a imprimir Array, solo para ver que hasta acá esté todo funcionando. Perfecto. No, le, no estoy atendiendo a lo que me devuelve imprimir array, pero no importa, para un ejemplo. Vamos a lo que corra. Bueno, fantástico. Ahí me imprime. Bueno, el OK no tenía salto de línea. Se lo vamos a poner para la próxima pasada. Y hasta ahí tenemos un imprimir array. O sea, inicializamos un array y acá lo imprimimos. Preguntas hasta acá. ¿Se entiende de lo que hicimos? ¿Dudas? Sí, se entiende. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? No sabemos si aún... ¿Se entiende? Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, hasta acá, medio como que las funciones siguen teniendo el mismo aspecto. Eh, que tienen siempre lo que nosotros estamos haciendo es eh, solamente hasta ahora creamos un array de manera dinámica entonces supongamos que yo acá abajo no sé quiero eh, realocar el array para aplicar otra de las cosas que nosotros, nosotros vimos bueno realoc requiere que yo me genere un array temporal un puntero pero de manera temporal sí por qué porque lo que me va a devolver tengo que verificar que no sea null antes de asignárselo al puntero del array. Entonces, p, array, no sé, temp, le voy a poner. ¿Sí? Como es un puntero a un array, un, un puntero que voy a utilizar de manera dinámica, lo, lo arranco asignando a null. ¿Y qué hago? Bueno, acá voy a llamar a realoc. Y realoc me va a escribir acá. ¿Sí? Entonces tenemos acá dentro del if, como que lo pudimos declarar bien. Y acá voy a llamar a realloc. ¿Qué recibe realloc a diferencia del memory allocation cuando quiero realocar memoria? Bueno, cuando quiero reallocar memoria, le tengo que pasar un parámetro más. Si vamos acá al help, van a ver que el primer parámetro que le tenemos que pasar es el puntero que queremos reallocar. Bueno, ¿quién es el puntero que queremos realocar Este, p edades. ¿Y qué queremos hacer con P a raiedades? Bueno, no, le queremos decir que sea más grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a hacer la misma cosa que hacemos acá. O sea, vamos a, a P a ¿sí? Multiplicarlo por el nuevo tamaño. Entonces, supónganse que este tamaño es, o sea, quiero incrementar el size 10 veces. Entonces, lo que voy a hacer... Lo podría hacer de una manera más simple. Se lo muestro de esta manera, si se entiende, joya. Es, al 6 edades, le sumo 10. ¿sí? Hago la operación de realoc. Si eso que me devolvió array temp, es distinto de null, quiere decir que consiguió ese tamaño. ¿Se entiende? O sea, yo lo mandé a conseguir 10 lugares más. Esto valía 10. Yo vamos no, a conseguir 50 lugares más. Ahora esto va a multiplicar por 60. Entonces, si me consigue el, el espacio para 60, me va a devolver algo distinto de null. Bueno, si me devuelve algo distinto de null, no solo está bien, sino que me tengo que anotar que ahora dos cosas, que mi nuevo size pasó a ser ¿sí? size más 50, ese es mi nuevo size, y aparte tengo que guardar que Pega rayedades como me devolvió distinto de null, ya le puedo asignar lo que me devolvió realoc. porque me haya devuelto distinto de null no quiere decir que siga estando en la misma posición de memoria, me lo puede haber conseguido en cualquier lado ese espacio, ¿sí? Entonces, yo por acá lo primero que hago es yo quiero incrementarlo en 50, entonces digo bueno 50 más de lo que ya tengo, lo multiplico por el size sizeof igual que siempre. Le paso el puntero de la raya original y veo, la dejo a realloc que me devuelva el valor que quiera, pero yo lo guardo en un nuevo puntero, en un puntero temporal. Si después de analizar que eso que me devolvió realloc es distinto de null, solo si es distinto de null, ok, ahí acepto que tengo este nuevo size, que era el que ya era incrementado en 50, y aparte, también lo que voy a hacer es que el array, la dirección de memoria del espacio temporal, la copio en la oficial, en el array edades. Quizás estoy haciendo esa copia al divino botón porque es la misma dirección de memoria, pero es muy probable que cuando yo lo mando a buscar más espacio me lo consiga en otra zona de memoria. Entonces, por las dudas, ya lo copio, lo copio siempre. Pregunta, gente, ¿se entiende esta mecánica? ¿No se entiende? El realloc, no hay que castearlo, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que no me va a tirar el error a mí, pero sí, si te llega a tirar el warning, lo mismo, lo casteas acá. Oh. Acabo de tocar un shortcut y terminé en la biblioteca de Maloc. Ahí. Ahí está. Ahí cumplimos con el casting. Eh, tengo una pregunta, Dígame. porque por ejemplo, el, el maloc, si no, nos no, el realoc es el que si no nos puede encontrar eh, ese tamaño que necesitamos, nos busca otro espacio, ¿no? Para grabarlo. Exacto, por eso yo lo que, que realoc me devuelve lo guardo en una variable temporal. O sea, guardo la dirección de memoria que me devolvió, pero como a través de lo que me devuelve me informa también si consiguió el espacio. O sea, yo tengo que estar preparado para que me devuelva un null acá. Entonces, si me llegase a devolver un null, ¿qué pasa? Yo no, no puedo, no cambió mi tamaño de la array original, no lo toco. Sigo dejando el que estaba, ¿sí? El tamaño lo dejo como estaba. Ahora, si lo que me devolvió es distinto de null, bueno, ok, me acaba de conseguir los 50 lugares más. Como me consiguió 50 lugares más guardo ese nuevo dato de tamaño, que es el tamaño original, más 50, lo guardo en el tamaño, ese, ese es mi nuevo tamaño. Si valía 10 más 50, 60, listo. Ese es mi nuevo tamaño. Y como esto fue distinto de null, quiere decir que esa es la dirección de memoria donde ahora tengo el array de 60 espacios. Entonces lo guardo en, array, en el P array edades. O sea que, profe, también podríamos liberar memoria de P array temp. Porque ya no se utiliza así. Es que no es otra memoria. No, o sea, PR está guardando la dirección de memoria. sí O sea, ah, en este momento estas dos cosas se es están base. apuntando al mismo lugar. Ah, ok. No hace falta. Si te facilita la mentalmente, es como. Acá vos lo que podrías decir: una vez que ya lo guardaste, podrías decir, no, bueno, este ya no, ya no lo estoy usando más, se apunta a null. O sea bien el temp no existe más pero no hace falta eso o sea quedó apuntando ahí no pasa nada no, no, no es un problema yo me referí igual al eh, free como es eh, malo no no no el qué pasa si vos haces un free eh, o sea si vos haces un free del array right temp estás haciendo un free de edades porque los dos están apuntando a la misma a la misma zona de memoria al mismo lugar a la misma dirección. Estás destruyendo la raíz. Estás destruyendo la raíz de edades, en realidad. ¿Me entendés? De edades. O sea, vos lo tenés que hacer pasar por temp solo para verificar que no sea null Ya les digo, en un, algún bloguero, para ahorrarse línea de código, se los va a escribir así esto. Ya, pero si devuelve null rompe todo. Obvio. Pero como eso en general no pasa, ya con eso lograron... Hacer la publicación en el blog Y le, se, se ahorraron unas líneas Para explicar esto que te estoy explicando ¿Está bien? Pero así sería como una forma prolija Resize Array ¿Y qué recibe? El array El array El límite Y el nuevo size ¿Bien? Como el límite lo voy a querer afectar, voy a necesitar recibir, voy a tener que tener acceso a ese límite. ¿Sí? Y el size va a ser el nuevo size. Ahora vamos a ver acá que vamos a tener un problemita con esto, pero bueno, me quiero meter en este berenjenal solamente para comentarlo. No pretendo que hoy se entienda. Eh, entonces, básicamente, ¿qué, qué, ¿qué me quiero llevar ahí todo este espelote? Ahora vemos cómo pero básicamente quiero algo que me solucione todo este despelote. O sea, quiero poder hacer el realoc, ¿sí? Para llevarme ese despelote también me tengo que llevar este temporal. Y le voy a terminar avisando a, a quien me llama si salió todo bien. Eh, entonces, vamos a arrancar con un típico código nuestro, tipo algo así... pero la condición que vamos a evaluar es, es otra. Vamos voy a terminar así como nosotros. Okay. Voy a preguntar si esto es null, si el límite también, ahora va a ser un puntero, entonces voy a preguntar que sea distinto de null. Y voy a preguntar, el size tiene que ser cero es, o positivo, ¿sí? no tiene sentido que me digan, dale size menos 1 en la raíz. Entonces por lo menos que sea 0, mayor o igual a 0, me quiere decir que le dé 0, le doy 0, que es medio raro, pero bueno, lo acepto. Entonces, tengo un temporal, tengo el puntero al, al array original, sí entonces, en mi función, que se llama resizeArray, ¿qué estaría esperando recibir? O sea, para ¿se entiende? O sea, no quiero tener ese choclo, en cada lugar donde yo quiera redimensionar mi array, o sea, en cada lugar donde lo quiero hacer crecer o lo quiero achicar, no quiero tener todo, todo ese choclo. Entonces, directamente me hago una función. Recibo, tengo esta función acá, pArray, ok. tengo este límite, entonces lo que voy a usar acá es límite, obviamente accediendo a lo que apunta límite, porque después voy a terminar modificando y acá donde viene la macana. Bien, y esta línea, bueno, no tiene sentido, la seguimos dejando como para que se vea el código. Bien, más o menos ahí, les gusta la función, les parece que funcionaría, alguna pregunta que quieran hacer. No, nada, siguen escuchando. Yo veo que mi voz se mueve cuando hablo. la especie de búmetro ah, A mí me queda una consulta donde diría el size nuevo. O sea, lo que se le agrega al límite. No, bueno, a ver, dejémoslo de llamar límite. Si quieren lo llamamos size. Este sería el size del array. ¿sí? Perdón, sí, yo le puse size acá, acá. Yo lo que estoy diciendo es que a size sería el nuevo, el nuevo tamaño. Yo ni siquiera, no le voy a sumar nada, le voy a, voy a dejar, o sea, lo que me hayan pasado acá, lo acepto. Me pasaron 100, bueno, listo, ese será el tamaño que le querés dar. Eh, entonces, lo que, lo que yo voy a terminar haciendo. Ah, esperen, perdón. Estoy haciendo una macana, grande como una casa. Ya había usado la palabra size. O sea, yo tengo el límite del array y, ya, y tengo el, el, el nuevo size. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos no recibirlo, miren, podríamos hacer más fácil. Podemos directamente acá recibir el nuevo size. No, necesito los dos, porque yo solamente lo voy a modificar. Vamos a hacer así. Este vamos a llamar size. Size pues no sustituye 50. el 50. ¿Cómo? El size no sustituye el 50. Vamos a hacer así, Pará. vamos a llamarlo de la manera, el size, vamos a tener el actual y vamos a tener el, el nuevo, el esperado, el futuro, ¿Sí? así no se confunden las palabras. Este es el que se supone, el que, el, el que me está mandando quiere obtener, ¿Sí? o sea, él quiere este tamaño, ese size nuevo. Yo voy a tratar de llamar a realloc y obtener ese size nuevo. Si lo conseguí, ¿qué hago? En el size actual, copio el valor del size nuevo. Ahí quedan más claras, me parece, las palabras. ¿Sí? Entonces, como acá me están pasando el size con el ampersand, me están pasando la dirección... Uy, ahí no. Acá. Me van a pasar el size con el ampersand y me van a decir. Bueno, acá tampoco, por ningún lado la estoy llamando todavía la función. Size, array. Me van a pasar el array de edades. Esto. Y el nuevo size. Entonces, yo no sé, quiero que tenga como nuevo size 100. Bueno, si lo logra. Después va a terminar modificándome, como esta la voy a pasar de esta manera. Va a terminar modificando este size, le va a terminar poniendo un 100, si los consiguió. ¿sí? Vamos a repasar de nuevo. Vamos a darle los nombres que corresponden a las cosas. Yo acá de este me voy a preguntar que sea distinto de null. Y voy a preguntar si size nuevo es mayor o igual a 0. que es lo único que voy a verificar. Bien, entonces voy a recibir el array, el tamaño actual. Y el tamaño nuevo, puede ser más chico, puede ser más grande, yo qué sé, no sé. ¿Qué voy a verificar? ¿Que el array sea distinto de null? Sí, que el size sea distinto de null, los dos los recibí como puntero, perfecto. A este lo recibí como puntero porque es un puntero de un array, y a este lo recibí como puntero porque necesito modificarlo, ¿sí? Es un, un elemento entero, pero lo recibo por referencia. Y si el size nuevo es mayor o igual a cero. ¿Qué hago acá? Ejecuto RealLog, lo mismo que habíamos hecho en el main, me lo guardo en un temporal, si en temporal es distinto de null, el size nuevo lo asigno al size actual, y lo que voy a hacer es, tengo el P array temporal y lo asigno en P array, sí Entonces ahí parecería, no, va no nos va a andar del todo bien esto, pero parecería que está todo bien. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Algo que no le cierre? Es como lo mismo, estoy tratando de reproducir lo mismo que habíamos hecho en el main, pero en una función como para que nos quede un poquitito más copado, o sea, para que redimensionar un array sea algo un poquito más elegante. ¿El retorno igual a cero, Mauricio, eh, ¿Hay que agregarlo? Sí, el retorno lo tendríamos que agregar igual a cero acá. O sea, recién si sí pudimos hacer todo bien. Sí. Acá vamos a agregar el retorno igual a cero. ¿Estamos? Ok. Entonces, vamos a agregar las verificaciones acá. Vamos a preguntar, negando esto, nos vamos a preguntar si lo que nos devolvió esta función está bien. O sea, íbamos a imprimir acá un resize ok, por ejemplo, para ver algo. Bien, vamos a guardar esto, vamos a compilar. Me dice que tengo un warning porque no estoy utilizando esa variable. Vamos a compilar. Me dice que no tengo errores y no tengo warnings. Bien, y me dice que el resize lo hice ok. Bueno, acá empiezan los temitas con algunos temillas con punteros. O sea, si el resize lo hice ok, se supone que yo acá ahora podría imprimir ¿sí? el array de edades y me tendría que imprimir 100 posiciones. Ya no, no, no, no saltemos de 10, pasemos a 25 posiciones. El resize está ok, voy a imprimir el mensaje de resize ok y voy a mandar a imprimir las posiciones. Obviamente, las primeras van a estar con el valor 0. Perdón, se me enganchó el micrófono. Las primeras van a estar con el valor cero y las próximas van a estar con cualquier porquería. Pero no me importa, quiero ver si me imprime las 25 posiciones. ¿sí? Compilo, me dice que no hay errores, le vamos a dar play. Y bueno, vemos que las primeras posiciones quedaron con valor cero y bueno, de casualidad todas las demás habían quedado con valor cero y parecen ser, no me las voy a poner a contar, pero parecen ser las 25. Entonces, me está dando como la sensación que esto funciona, ¿no? Pero bueno, miren lo que nos está pasando acá. Esto funciona en tanto y en cuanto realoc me devuelva la misma dirección de memoria que yo tenía antes. ¿Por qué? Porque en el caso de que me consiga una nueva dirección de memoria, miren esto, eh, esto, esa variable, es una variable del tipo puntero, ¿estamos de acuerdo? O sea, recibe la dirección de memoria de otra variable. Pero se entiende que esa, esa, esa variable que guardó la posición de memoria de otra variable está en el stack de mi función. O sea, volvamos a la PPT. Ustedes me dijeron que habían entendido esto, entonces yo lo di por entendido. Pero por las dudas te dar la chance de que algo no hayan entendido. Cuando yo le paso la dirección de memoria a esta función swap Esta X es una variable local De esta función O sea, X Adentro Conserva este valor Temporalmente, mientras que existe Si yo sigo avanzando En algún momento deja de existir Y no está más lo que había dentro de X ¿Se entiende? O sea, esta variable Es local de swap es un parámetro, pero es una variable local de swap, que tiene adentro una dirección de memoria de otra variable. Vamos de nuevo a nuestro código. Tengan eso en, en, la, en la retina. Nosotros tenemos esto, que es una dirección de memoria de otra variable, que la llamamos parray, a la cual le estamos asignando lo que nos devolvió realloc. Y eso está bien, pero esta variable es local. O sea, es de esta función. No estamos afectando, por escribir esta línea de código, no estamos afectando a la, a la variable del main, no estamos accediendo acá. No estamos modificando esa variable. Yo no estoy pudiendo modificar el, el valor, el numerito que está dentro de pedades, ¿Sí? El, el, el, el tema es el siguiente, o sea, yo estoy recibiendo... A pedades, fíjense que lo estoy recibiendo, estoy recibiendo la dirección de memoria a la que apunta pedades. No estoy recibiendo a pedades. O sea, no estoy recibiendo la dirección de memoria de esta variable. ¿Y qué le agregas un, un asterisco en, dentro de, de la otra función? A bueno, a... ¿se, ¿Se ve esa diferencia? O sea, yo no estoy recibiendo la dirección de memoria de pedades, estoy recibiendo el valor de pedades. ¿Y qué es el valor de p-edades? La dirección de memoria de un array. Ok, hasta ahora me alcanzaba con eso. Pero justo acá yo les traje un ejemplo bien malo que no alcanza con eso. ¿Sí? Yo acá necesitaría recibir una referencia a p-array-edades para poder modificarlo. Si no, no le puedo cargar una nueva dirección de memoria ahí adentro, porque lo que estoy recibiendo es el valor que él tiene. Es lo mismo que en el otro ejemplo, pero bueno con otro nivel de complejidad, ¿sí? O sea, acá esto es súper abstracto, pero básicamente tengo el mismo problema, o sea, esto no deja de ser una variable que aloja una dirección de memoria. Yo acá le estoy pasando por valor, ¿sí? O sea, le estoy pasando la dirección de memoria a este puntero, pero no le estoy pasando la dirección de memoria del puntero que aloja la dirección de memoria. ¿Te puedo hacer como un doble puntero? Exactamente, esa es la solución. Así de mágico. Resulta que yo en este caso, en este, en, en este caso en particular, en este nada más, no necesito esto. Yo necesitaría la dirección de memoria de array de, de edades. Y acá no necesito recibir el puntero a un array entero. ¿sí? Necesito recibir un puntero a un puntero de array entero. Y acá necesito el contenido de ese puntero de array de enteros. Y acá necesito modificar lo apuntado por ese puntero de array de enteros. Compilamos, cero warnings, cero errores. Le damos play. Y lamentablemente en este caso, la única forma de darnos cuenta que esto explotó sería cuando este realog falla y nos devuelve no falla, nos devuelve otra dirección de memoria. Mientras que nos devuelve la misma, es muy difícil darse cuenta que lo que habíamos escrito antes estaba mal. ¿Está bien? Pero la forma de escribirlo bien, en este caso, es que yo necesito modificar esta variable del main y la única forma de accederla es pasarle el puntero de esta variable del main a este, con la mala suerte de que esta ya es un tipo de variable que ya es un puntero. Entonces, la tengo que recibir como puntero a puntero. Yo acá estoy recibiendo el puntero a una variable del tipo puntero. Tranquilo, ya les va a entrar, no pasa nada. Este es un, un, un, es un detalle del mundo de los punteros, pero con, con este formato que a nosotros no, no nos gusta esconder nada, también se los quería mostrar. ¿Está bien? Nos va a aparecer la necesidad de usarlo bastante más adelante, pero... Es, es importante entender que, a veces, hasta ahora nos alcanzaba con pasar, los, con, con pasar las direcciones de memoria de variables simples. Pero puede llegar a surgir la necesidad de tener que pasar la dirección de memoria de una variable que ya no es una variable simple, sino que es un puntero. ¿Está bien? Y esto, de punteros a punteros, sepan por ahora que existe. No pretendo que en esta clase aprendan esto de punteros a punteros, lo, lo, lo, pudieron enganchar en un primer pantallazo, pantallazo mejor, joya, lo felicito. Los que no, bueno, nada, todavía no pasa nada, pero no quería dejar este tema escondido bajo la alfombra, porque también después en algún momento va a surgir, y nada, como veníamos hablando de punteros, me parecía interesante que sepan que también existe esto. O sea, punteros que en vez de apuntar a las variables que ya conocíamos, apuntan a una variable del tipo puntero. ¿Sí? ya vamos a, a tener la, la necesidad de, de utilizarlo. Eh, porque yo no me quedó claro lo, lo último de que nosotros agregamos eh, lo, al array el 25 lugares, ¿no? Super. Sí. Lo, o sea, lo tomó como válido que nos agrega 25 lugares en algún espacio de la memoria, pero justamente no lo toma en el eh, array edades que habíamos inicializado al principio, ¿no? O si no entendí mal. ¿Vos decís antes de que yo modifique, antes de que haga la reforma? Claro, cuando ya hicimos la reforma, de, de, en este caso que pusimos 25. Sí. Que, que había un problema que no le estábamos pasando el, el doble puntero. Y sí. por qué igual agregó esos 25 lugares, eso no me quedó claro. Porque eso lo hizo, lo que pasa es que, a ver, vamos a hacer algo, mira Vamos a volver un cachito para atrás Es más, vamos a, la, vamos a hacer la función mal, acá. Va a ser una copia de esta pero con el error, ¿sí? Resize Array, error. Vamos, en esta no le paso el doble puntero, le va a pasar el puntero, entonces, acá no necesito esto y acá no necesito esto. Esta era la original, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. sí. Okay. Entonces, ¿qué pasa? En vez de llamar a esta, vamos a llamar a la que está mal. Uy, estoy con esa, no es esa, es esta. No vamos a llamar a esta, vamos a llamar a la que está mal, resize Array. esa no le paso la dirección de memoria de la variable p a raiedades, sino que le paso el contenido de esa variable, que es un puntero, que apunta al lugar que me devolvió malo, en alguna, parte del, en alguna parte de la memoria dinámica, el hit. Bien. Entonces, claro, lo que confunde un poco, lo que tiene de mucha maldad el tema este, es que yo compilo, le doy, y está todo bien. ¿Está bien? Parece como que sigue andando todo igual, que está todo perfecto. Y es verdad, sigue andando todo igual, ¿por qué? Porque este resize me devolvió la misma dirección de memoria que yo ya tenía, porque no pasó nada en el medio, ¿se entiende? O sea, como no pasó nada, ok me, me sigue consiguiendo lugar ahí, abajo de donde, de donde yo estaba, entonces no tuve la necesidad de tener que modificar la dirección que está guardada acá, porque sigue siendo la misma. Mirá, a tal punto no la estoy pudiendo modificar. O sea, yo creo que cuando hago esta línea la modifico. Mira, esta burrada. Yo acá le cargo null a P. array. ¿Está bien? Sí. Si yo lo estuviese pudiendo modificar, P. array ahora pasó a apuntar a null. ¿Estamos de acuerdo? Pero no está modificando nada en este caso. Vamos a ver, no sé. Lo compilo, no tengo errores. Le doy play y sigue todo de fiesta. ¿Y por qué sigue todo de fiesta? Porque los 25 lugares me los consiguió pero no me modificó en dónde me consiguió esos 25 lugares. Sigue estando en el mismo lugar. Y a, a tal punto yo no soy, no, de esta manera, no soy capaz de modificar array que me puedo dar el lujo de escribir esta burrada y no pasa nada. Le acabo de decir que P array es igual a null. Pero como P array es local de esta función, nunca accedí a modificar este. ¿Se entiende? O sea, no estoy pudiendo modificar este. Ese es el problema. No lo estoy pudiendo modificar. Entonces, como no lo estoy pudiendo modificar. Esto, ¿cuándo va a explotar? Y bueno, esto va a explotar cuando esta función me devuelva otra dirección de memoria, que no es la original. La verdad, y ahí sí. yo no la voy a estar pudiendo modificar. Se dio justo ahora que estaba tenía los espacios. Se negros. va a dar ahora y se va a dar por un rato y podríamos estar probando, eh, pero en, o sea, me va a devolver la misma dirección en tanto y en cuanto yo me, me la consiga. ¿sí? Tendría que en el medio generar un par de mallocs para otra cosa... Para que me ocupe otro espacio, ¿sí? Y, y lograr que después no, que un realoc, en vez de darme la misma dirección, me dé otra. Si nos ponemos a jugar un rato lo logramos, pero la mejor forma de verlo es esta. O sea, yo acá estoy haciendo una burrada directamente. Estoy apuntando supuestamente P a edades a null. Bueno, no, no pasó. ¿Viste que escribo esto y no pasa nada? El que estoy apuntando a null es este, que es local. En cambio, si yo lo llego a hacer acá, rompo todo. Mirá. La que está bien Que yo la apunto a null Voy a terminar escribiendo la variable del main ¿Está bien? ¿Y por qué la estoy escribiendo? ¿Y? Porque la estoy pasando, por, le estoy pasando el, por referencia Y no por valor ¿Sí? Y yo hago esto Me va a decir que está bien Que va a compilar No va a tener errores Va a correr Pero mira lo que pasa ahora Explotó Acá sí la pude escribir Mira cómo hice que apunte a null ¿Ve que no logró escribir nada ahora? Claro. Ahí explotó ¿Por qué? Y porque acá sí estoy escribiendo la que vale, que es la del main. Porque la, me pasó, me pasaron por referencia la dirección de memoria de esta variable. Entonces la pude escribir. Y le, le cargué una burrada, que es el, el null, para demostrar que es verdad. Pero bueno, si no le cargo una, burra, una burrada y le cargo esto, me quedo tranquilo. Uy, no sé cuál es el shortcut, pero llego rápido hasta acá. Entonces... Pero me quedo tranquilo que en el momento que haga falta, así como pude escribir la burrada del null, voy a poder escribir lo que me devolvió el Realoc. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí entonces. Gracias. Ok, bueno, volvemos a dejar el código como estaba. Ahora se los comparto si quieren. Pero bueno, bueno. Las que tienen gran cosa.